Bueno, en este capítulo estamos con Pia Barros, escritora, cuentista, tallerista, tallerista, así se puede decir, y estamos en el primer lugar de su recorrido, eh, en el lugar donde se lleva a cabo, desde hace o sea, más de 30 años, un taller literario, el taller literario de Dios. Claro que este, este no fue el primer lugar donde se, hizo, se hicieron los talleres, pero sí hace muchos años que está, funciona acá el taller. ¿Cómo surge esa necesidad de hacer o por qué decides tú hacer un taller literario y mantenerlo a lo largo del tiempo y consolidarte como uno de los mejores talleristas de la narrativa local? Ay, yo creo que hay dos cosas raras. Primero, que eran los 80, 70 más bien, 78, 76, 78, y empecé a dar talleres, yo estudié literatura en la USACH. Estaba estudiando, entonces encontraba que no me servía mucho y empecé a ir a talleres. Fui a los talleres de la FURCADE, a muchos talleres, pero la FURCADE me peleé con la FURCADE, eh, bien escandalosamente, y me fui ya a un, un taller propio, un grupo propio. Pero además yo hacía talleres en otros sectores, en sectores populares, eh, y que, eran, que tenían una finalidad específica, que era enseñar a las mujeres a escribir cartas, y, y después se transformaron también en talleres literarios. Pero oficialmente y legalmente yo hacía talleres. Eh, que, que era el primer grupo que armé que fue el Sofía y, y ahí había mucha gente que venía también de otros talleres y que fuimos secuestrando diferentes talleres y armamos un grupo que eran 13 y de hecho hicimos unas antologías y unas cosas son, somos 13, etc. había muchas otras escritoras, entre ellas Sara Karlik, que es paraguaya, que ganaba muchos premios también eh, Ana María del Río estaba ahí había un lote bastante grande de gente y, y ese taller yo dejé de dirigirlo ese grupo literario, porque era más un grupo literario. Y yo empecé a hacer talleres sistemáticamente. Eh, pero empecé a hacer talleres en el 76, 78, por ahí. Y la, la razón un poco es porque te divides, te separas de la FURCADE y dices que empiezas a hacer talleres sistemáticamente. Y una de las grandes diferencias de tus talleres respecto a los otros es que tienen un sistema de trabajo y eso te ha permitido que... Ah, ¿O una estructura de progreso en cuanto a las clases que dictas y eso te permitió exportar la idea? Y... Lo que pasa es que hay una diferencia, hay dos tipos de talleres. Generalmente se, hace, se hizo mucho tiempo y yo creo que ahí vinimos algunos, por lo menos yo y mucha gente lo sigue haciendo además. A romper la estructura del taller tipo tertulia, que tú llevas tus cosas, discutes, hablas y hay un, entre comillas un maestro. El maestro, bien, para mí la idea del taller es un trabajo en conjunto y es más democrático como sistema, pero tú no puedes medir porque pasar 20 años en un taller y, y no hacer nada concreto, entonces para mí la idea de las mujeres, porque originalmente estuve orientado hacia mujeres, era que teníamos poco tiempo, poco espacio, y había que ser eficientes con el tiempo que teníamos, entonces traté de trabajar a la inversa, lo que yo aprendía teorizando sobre texto era trabajarlo al revés, no eh, sobre el texto escrito, sino cómo se hace y para qué sirve. Y ahí empezamos a armar un taller que es metodológico, con técnicas narrativas y que tiene una estructura de, de un tiempo limitado y que tú sabes clase a clase lo que aprendiste y lo que no. Y además tienen que escribir en clase. ¿Y por qué inicialmente está enfocado solamente en mujeres? Porque soy feminista. <risa> no, pero además porque en los talleres... Mira, desde los años eh, 40 en este país se publican casi tantos libros de mujeres como de hombres. El, menos del 10% de los libros de mujeres están alguna vez mencionados en alguna parte. Todos los libros de hombres tienen reseñas o tienen algún tipo de, de, de reverberancia en el medio. El, la mayoría de los asistentes desde hace muchos años a los grupos tertulias Literaria son mujeres. Son las últimas en publicar. Y son además eh, más bien el elemento decorativo o, o exótico de algún lugar. No, no, no, se val, no se validaba el espacio cultural de las mujeres. La primera mujer que tuvo una tertulia literaria, una tertulia artística en realidad, fue Isidora Sejers durante la colonia, o sea, post-colonia. Y la Isidora Sejers trajo a Rugendas y armó todo un aparato cultural. Las mujeres han sido en este país unas promotoras de la cultura tremenda, pero llegado el momento de validar el trabajo propio, no, no aparecen en los medios. Entonces a mí me, eso me da una rabia tremenda y, y mis heroínas iban todo al tacho porque en general todas dejaban de ser muy luchadoras, como a los 40 cuando tenían que empezar a rendirle cuenta a los hijos, entonces yo quería como un espacio para mujeres. Y además porque encontraba que el, el mundo de las mujeres no tenía voz, ahora cada vez tiene más voz y por supuesto tiene una serie de espacios, pero yo no veía eso y menos en dictadura. Entonces me, me parecía que era fundamental crear ese espacio y, y lo peleé por eso. Y además yo soy feminista, lo que implica que tengo una posición política súper clara. ¿Cómo describirías tu activismo feminista o tu activismo político? Depende de la época. <ríe> Actualmente a, eh, aspiro a un universo no sexista y, y obviamente, trato de que las personas a, tengan una pluralidad de sentidos, o sea, y puedan mirar en términos de género y en, y en términos de reconocerse cuando no tienen mirada de género, pero principalmente crear esa cultura y, a, y, y validar es que esto si me hubieras preguntado hace 20 años te hubiera dicho que había que matar a todos los hombres, menos a mi marido, porque si no, ¿quién, ¿quién comía? Pero bueno, era como, como, había como otras cosas. Pero, el, pero creo que eso para mí ha sido, era muy talibana, creo que lo sigo siendo, pero desde otro ángulo. Y me interesaba principalmente crear esa conciencia, crear esa cultura. Yo creo que el mundo se divide en dos culturas. La cultura del hacer en la cual estamos todos y todas inmersos, que es una cultura patriarcal. Y se ha descuidado una cultura que, no, que es la más importante también, que es la cultura del ser y las mujeres representan esa cultura del ser. Entonces, eh, creo que hoy en día, mujeres y hombres estamos en esa cultura del hacer, eh, para poder ser validadas, para poder tener un espacio, un espacio eh, de, profesional, para muchas cosas. Todas tenemos que hacer cosas y dejamos de lado la cultura del ser, la cultura del, del gesto pequeño, de la intimidad del mundo, de los afectos. Entonces, en algún minuto, creo que el universo tiene que llegar a una instancia no sexista, donde las personas tengan todas validez y donde no dejemos a nadie eh, por, eh, credo, raza, religión o género. Entonces creo que es súper importante establecer la mirada, aprender a discutir con esa mirada y construirte a partir de esa mirada. Nos trajiste a Villa Grimaldi, al, particularmente al Vía Crucis que se hace anualmente. Y me gustaría saber cuál es tu relación con Villa Grimaldi y por qué directamente con este Vía Crucis. A ver, eh, mi relación con lo que pasó en este país es que yo soy parte de los que estábamos aquí. Eh, yo soy parte de los que nunca salieron, pero mi marido es, él estuvo preso en un campo de concentración, no aquí, estuvo en Chacabuco, estuvo en el Estadio Nacional, el Estadio Chile. Y durante años, cuando se empezó a intentar que esto fuera un parque por la paz, cuando apenas lo cerraron los milicos que arrasaron con bulldozer, con todo, para que nadie tuviera memoria y pudiera decir eh, los lugares exactos, pese a que la, eh, el, la gran mayoría de las personas estuvieron siempre con la vista vendada en este lugar. Este es un sitio de torturas y de horror. Y nosotros peleamos mucho tiempo y fuimos de lo, del grupo inicial que empezamos a venir a tratar de que esto fuera un parque por la paz y a tratar de recuperar este terreno como un terreno de memoria. Atrás de nosotros está el memorial con los nombres de personas, de chilenos y chilenas que murieron eh, en este país y chilenos que también eh, son parte de los detenidos desaparecidos, eh, parte de villa Grimaldi. Villa Villagrimaldi tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el horror y tiene que ver con aquello que tenemos que asumir para reconstruirnos como historia y reconstruirnos como nación. Yo creo que todos los países que pasan por golpes militares, por guerra, necesitan tener un lugar de memoria, un lugar de reflexión, un lugar donde la historia sea parte de ti ...y tú también tengas que avergonzarte y enorgullecerte de esa misma historia... ...de la que todos somos parte. Esta es una parte para mí importante, el ombú que está ahí es muy importante... ...es un árbol que arrasaron y es un árbol maravilloso... ...que volvió a nacer pese a la cal que todos tiraron. Ahí hay un jardín que a mí me encanta... ...que tiene cada, cada rosal tiene el nombre de una mujer ejecutada detenida... ...desaparecida de nuestro país. Es un jardín de rosas muy bonito y la idea es también que la memoria nos reivindica, nos hace otros, pero sobre todo también construye, eh, hace literatura y, y tú también puedes, eres una construcción de lenguaje y esa construcción de lenguaje puede cambiar a la medida que también alteras tu lenguaje y dejas cabida a otras palabras que siempre tenemos omitidas. Pero para mí, mi Animal de tiene que ver con la verdad, con la justicia y con la, desespera, la desesperada lucha que todavía siguen llevando muchos familiares de ex ejecutados o de expresos políticos, y algunos presos políticos que siguen llevando por construir en esto un lugar de reflexión, un lugar de, pero también un lugar donde los niños puedan venir a jugar. Un parque por la paz. Y en estos últimos 15, 20 años en el cual has sido partícipe de esto, ¿cómo has visto la afluencia de las personas? ¿Sientes que se permanece, prevalece la memoria o simplemente poco a poco se va disgregando y a la gente le va importando un poco menos? Yo creo que la memoria crece. Eh, pero crece más aún porque, claro, estamos muriendo los viejos. Yo no soy de las más viejas, pero eh, muchos ya no, ya no pueden venir. Hay otros, como el Padre Aldunate, que tú lo viste entrar. El Padre Aldunate está ciego, apenas camina. Eh, eh, tiene todos los años del mundo y, sin embargo, tiene la fuerza y la saca no sé de dónde para llegar siempre los bienes santos y hacer el vía crucis y darle una palabra de aliento a la gente que lo sigue. Entonces, hay mucha gente que cada vez está recuperando la memoria, y los nietos e hijos de una dictadura vienen, mi hija viene siempre conmigo, anda por ahí, o sea, viene siempre los bienes santos y yo estoy, y, y hacemos esta caminata para que ella sepa también y sea parte de su historia y, y parte la incorpore a su vida. Creo que, la, creo que la vida hay que entender que es un privilegio y para muchos de nosotros la asumimos como si fuera un derecho. Y en realidad, durante muchos años, durante 17 años en este país, la vida no fue un derecho, fue un privilegio. Y, y, y ellas tienen que aprender también el respeto por esa vida y la belleza de celebrarla. Y creo que eso es la parte importante que tiene Villarimaldi. Aquí se celebra la vida. Y también, ojo, se honra la muerte. Por otro lado, en términos de, de tu obra, ¿cómo ves tú la relación de tu obra con este tema que está muy arraigado y muy presente en muchas obras de muchas personas pero no tuya pasado tangencialmente no es no, el contexto súper todo tiene que ver un poco con la, todo tiene que ver con el horror ¿eh? y con el dolor el, eh, de hecho el último libro que yo publiqué está basado en una frase de elena garro que tiene que ver con esto que dice la memoria de los vencidos es peligrosa para los vencedores y para mí eso es muy importante el, de, de verdad los vencedores tienen que aprender que no escriben la historia. Los vencidos también tienen otro modo de escribirla y tiene que ver con el modo cotidiano, el mundo de los afectos, el mundo de llevar a los nietos para decirle: mira, aquí murió tu abuela, eh, mira, esto ocurrió aquí, eh, no quiero que tome la, la pistola para salir a matar en venganza, no quiero que reflexiones sobre lo que ocurrió aquí y quiero que eso también te haga otro u otra y eso te construya como un, un nuevo sujeto en, en este nuevo mundo que a partir del siglo 21. ¿Tú crees que existe esa reflexión en, en las personas Yo sí actualmente? Lo he, visto. Lo, lo he visto aquí durante años. He visto el proceso que se ha dado. He visto gente venir que vino de Canadá, por ejemplo, una familia que venía alguien llorando, todo. Yo no sabía que era la señora, pero la señora había estado aquí y traía a todos sus nietos que hablaban en otro idioma, eh, traía a sus hijos que hablaban en otro idioma y venían los niños y los chicos y le iban preguntando abuela, ¿qué fue lo que pasó? Y ella le iba contando diciendo para que nunca más. Y para que nunca más es súper importante. No es solamente para que nunca más mates gente. Para que nunca más tú tengas. O sea, tengas que vivir sin ponerte en el lugar de la otra persona. Para que nunca más en un país como el nuestro vuelva a ocurrir que la gente que piensa distinto deba ser satanizada, exterminada o expulsada al exilio. O sea, este, necesitamos construir un mundo donde nadie sobre. Y, y eso es una cosa importante del, del, del Parque por la Paz. Aquí nadie sobra. Aquí falta mucha gente. Y tú puedes mirar, muchos de los que faltan están ahí atrás o en el Jardín de las Rosas. Perfecto. ¿Te parece si vamos al tercer lugar de tu recorrido? ¿Vamos a mi Rosita o al otro lugar? A tus Rositas, vamos a las Rositas. Que siempre me echan a cuidar las Rosas para que no se las roben o no las rompan cuando vienen... Cuéntanos, tía, por favor, por qué nos has traído a este paradero de micros y a este lugar donde, como uno de tus Estamos muertos lugares? Río. Eh, Primero, porque yo viví muchos años en esta esquina. El, ahí, el vicuña máquina 6, cuarto piso, departamento 2, fue la casa del pueblo. Ahí, y la novela digital, que fue la primera novela que se hizo, la primera novela digital que se hizo en realidad en el mundo, que nosotros pensábamos que era la primera en Chile, pero no. ...era la primera que se hizo, eh, tiene videos, música, etcétera cosas... ...y él estaba situada, la idea es que estaba en ese edificio ahí... ...mirando sobre la fuente alemana, mirando hacia abajo... ...y donde el protagonista mata, a, a, en el primer capítulo... ...mata a una mujer o la ayuda a morir, ella quiere morir... ...la mata y la tira hacia abajo y cae en los fierros de ese paradero... ...y por supuesto eh, nadie descubre que tiene un cuchillo, sino que además... Eh, o sea, que, que después se sino que queda ensartada eh, en los fierros del paradero. Entonces ahí empieza una, una historia que tiene que ver con Santiago y el centro de la ciudad. Una historia de más de asesinatos y todo, que tiene que ver con la impunidad, que fue publicada en el 2000 y, y que se llama lo que ya nos encontró y está situado ahí. Pensando en ese lugar como el, el escenario, un poco en el escenario que detona todo. ¿sí? Y donde después va, va a ocurrir gran parte de los capítulos. Y porque Vicuña Maquena, aquí, ahí viví yo, y esto fue una zona álgida de Chile. El 11 de, eh, de mayo de 1983 fue la primera protesta nacional. Trabajamos mucho para esa protesta. Y hubo el primer sitting que fue aquí, en la Plaza Italia. Y fue el inicio de la respuesta y la protesta organizada. ...hacia eh, el régimen de Pinochet, pero organizada a lo largo de todo Chile... ...y cuyo eje, eh, el epicentro digamos, era a partir de Plaza Italia. Cuando fue el plebiscito después y se derrocó a Pinochet, muchos años después... ...también este lugar fue el punto de partida donde algunos empezamos a caminar solitos... ...después poco a poco empezó a bajar gente... ...y se caminó desde aquí hacia el fondo del centro... ...y este fue el lugar de la celebración. Y también porque en un país tan clasista como el nuestro. El mundo se divide entre Plaza Italia hacia arriba y Plaza Italia hacia abajo. Eh, ya no, yo creo que ahora es de a poquito hacia arriba, en el fondo eh, eh, se va zonificando cada vez más y el centro pasa a ser el margen, más bien. Eh, pero esto tiene que ver también con los modos en cómo concebimos la ciudad y cómo concebimos Santiago, como una zonificación. ¿eh? Y esa zonificación eh, está aquello que ocurre, pero que la gente que vive, entre comillas, no ve. Si tú vives hacia arriba de la Plaza Italia, no vas a ver todo lo que ocurre en la periferia. Esto es un sector que te demuestra lo clasista, lo retrógrado y lo feudal que es Chile. ¿La democracia ha sido lo que tú te imaginabas? No, pero también yo creo que todos pensamos que la democracia era una panacea que resolvía todo. Eh, de algún modo, soñamos, supuestamente de la democracia era como el parche curita, lo arregla, iba a arreglarlo todo. Y en realidad teníamos que haber arreglado el país y habernos arreglado la cabeza todos primero. Eh, ahora, pese a ser, con todo lo malo que pueda tener una democracia, es infinitamente maravilloso al lado de lo que tiene una dictadura. Hay que acordarse lo que es dormir con miedo. Yo dormí con las botas paradas al lado de la cama toda mi vida, con un chal envolviendo a mi hija, y yo me demoraba exactamente menos de 12 segundos en vestirme por completo. O sea, y eso era lo que antes de que sonara un teléfono. Hay que acordarse que cuando sonaba un teléfono en la medianoche. Todos estamos festivos cuando llegáis a contestar porque a veces tenéis que salir de ese lugar donde estáis durmiendo. Yo creo que vivir en una democracia no es comparable, la peor de las democracias, a la mejor de las dictaduras. Y, y de verdad, sea como sea, yo valoro eso, valoro lo que, ha hecho, lo que se ha hecho en cultura, valoro en las becas culturales, valoro el que por lo menos, aunque nos transformen en mendigos culturales y que anden haciendo esta proyectología y esta cantidad de cosas que, que llega a dar vergüenza, eh, aunque sean escasos los fondos que se dan a cultura, aún así, esto es un Estado que valora mal, pero valora en algo a su artista, cosa que durante 20 años no tuvimos. Y eso me parece muy importante. O sea, con todo lo malo que pueda tener, sigue siendo una mucho mejor forma de vida, donde tu hijo quiere ser más delincuencia? Claro, porque si no delincuentes, delincuentes no podían andar en la calle porque te lo paleaban. O sea, eh, en el fondo puedes tener más delincuencia, entre comillas, pero no tiene una delincuencia de Estado como la que tuvimos. Y es muy distinto cuando tú puedes acudir al Estado para que te proteja, cuando puedes acudir a, a tus fuerzas policiales, cuando tu desconfianza no es de todos y de tu vecino y hasta de tu marido, sino cuando tú puedes, por lo menos, puedes tener el ejercicio de la confianza en las instituciones. Y eso es muy importante. Tú como feminista, ¿cómo lo ves? ¿Ha habido un progreso? ¿Cómo comparas respecto al pasado? A eso son... Bachelet de por medio. No son 300 docentes, pero por lo menos 180 grados más. Y yo creo que los cuatro años de bachelet fueron espectaculares en términos de la cantidad de leyes que se hicieron de protección a las mujeres y a los viejos. Y sobre todo de protección social, de entender la sociedad en su conjunto como una obligación del Estado. Eh, no esto de que cada cual se la arregle por su rejuña, o sea, yo no tengo por qué pagar para esto. Resulta que de cada 10 de nosotros hay uno que tiene problemas mentales o problemas de salud y el Estado debe hacerse cargo de eso. Y nosotros no pensamos en eso cuando vemos, criticamos y vemos las leyes. Es un Estado, no digo un Estado que te, que te de, defina todo, yo no creo en los, todo, en los Estados vigilantes, pero sí en un Estado que protege a sus ciudadanos. Y eso es una exigencia que tenemos que hacer de todos y todas a la democracia. Creo que Bachelet para mí fue un milagro es mi orgullo, ¿sí? hasta el día de hoy lo sigue siendo, lo seguirá haciendo hasta que me muera. Soy bacheletista por naturaleza. De hecho, era un partido que se llama Bachelet. El, Creo que se hicieron cosas maravillosas, pero también fue vergonzoso ver la vuelta de campana que hubo con una vigencita en la Junji, o sea, todo aquel que no fuera católico no podía tener su niño en los jardines, con esta, esta, esta poca presencia que ha tenido el Senam, esta poca vigilancia que ha tenido los casos de femicidio, esta poca, este poco empuje que ha tenido hacia las políticas de mujeres y esta pérdida de trabajos, de proyectos y de cosas que estaba haciendo el CENAM como el, los proyectos para jefas de hogar ¿eh? Eh, que ahora se, tra se trabaja en la familia en general con hombres y con mujeres no entendiendo que en el mundo entero lo único que crece es la feminización de la pobreza te pobre de que me borran esa frase los jóvenes. <risa> vamos entonces al cuarto lugar de tu recorrido perfecto Pía, por favor, cuéntanos dónde estamos y por qué estamos acá. Estamos en Avenida La Paz. Yo viví en Olivos con Avenida La Paz, ahí. Eh, no vale la pena mostrar hacia allá porque en realidad todo es nuevo. Aquí vivimos el terremoto del 85. Se cayó nuestra casa y se cayó eh, casi todo este sector de Santiago estuvo en el suelo. El psiquiátrico está a nuestra izquierda y es otra de las puntos que me parece relevantes en Santiago. Uno porque eh, tal vez seamos las sociedades más enfermas de América, en la que más eh, consumimos pastillas para la depresión y la con mayor cantidad de trastornos, ¿no? el, sobre todo de depresivo. El, lo, el psiquiátrico fue eh, remodelado por completo, porque en realidad es totalmente distinto a lo que yo recuerdo. Y, el, y este fue un lugar donde lo caminamos de ida y de vuelta muchas veces, muchos de nosotros. Nuestra casa fue la casa del pueblo, todo el mundo dormía en olivo con la Avenida La Paz. Vivíamos en un sitio que ahora no existe. Para el terremoto el, era muy divertido ver saliendo la gente del motel y vistiéndose a medio camino, arrancando los autos, etc. <risa> fue, eh, pero fue notoriamente este sector más sufrido Santiago durante el terremoto del 85. Hay una novela maravillosa, Fernando Alegría, que se llama Coral de Guerra, que transcurre aquí en la Avenida La Paz y cuyo escenario está un par de cuadras más allá. El... Que hay... Este es un sector de Santiago cerca de... de muchas partes y cerca de todos los hospitales, pero que para mí es un eje simbólico, en la medida que tenemos el psiquiátrico, que queda en la Avenida La Paz. Está la Vega Central muy cerca, y que es un sector donde se produce una cultura muy diversa, que es parte de la cultura huachaca y que es aquello que hoy en día pasa a ser casi taquillero eh, y ya deja de ser lo marginal. Eh, yo viví acá, me gusta este barrio, me gusta el sector de los hospitales, no porque me gusten los hospitales sino todo lo contrario, pero creo que aquí hay una diversidad muy especial y que, y que para todos nosotros debiera significar más de lo que significa. Una de las cosas que rescatas cuando nos cuentas de este lugar, la importancia de este lugar, es el sentido comunitario que, que tiene el lugar para ti, tanto con tus amigos escritores que vienen de provincia y que vas recibiendo. ¿A qué se debe ese sentido de comunidad que generaron tu esposo y tú o tu familia entera y que han prevalecido tenía, a lo largo del tiempo? Tenía mucho de partido político, tenía mucho también de, de, de pertenecer a una comunidad y hay que recordar que los ochenteros eh, somos tal vez de las pocas generaciones que se asumen como generación literaria, no como como individualidad, sino como grupo. Eh, no eh, tal vez una de las cosas que tiene la Generación NN es tratar de no percibirse en la individualidad, sino en la pertenencia a un colectivo. Y tal vez porque llegamos tarde a, a todo, llegamos tarde a los sueños colectivos, llegamos tarde a la utopía, llegamos, pero, pero siempre esperábamos tener alguna relación con ella. Entonces, esta idea de los sueños colectivos de, ser, de pertenecer a un país eh, ...de pertenecer a, un, a una problemática como el golpe de Estado... ...de tener el mismo paraguas, bajo to, sobre todo nosotros... ...era también la idea de que, era, eh, de que estábamos todos en lo mismo... ...y que pretendíamos igual crear... ...pese a todas las contradicciones y pese a todo lo que había en contra... ...y, y Olivos también fue una casa del pueblo... ...ahí dormía mucha gente, pasaban... ...la gente de la provincia se les abría la casa y, el, y la olla... ...y todo tenía un sentido también... Eh, más comunitario, más de pertenencia. Que eso sí, de eso soy nostálgica, no de la dictadura, pero sí del sentido de pertenencia, cuando alguna vez todos, todos y todas éramos uno, cuando el feminismo era uno solo y éramos todas iguales. Después, como decía una amiga, una pobladora, decía, desde ahora son las profesionales y nosotros. Eh, y yo creo que aquí hubo un minuto, no en que fuimos mejores, pero sí que teníamos una voluntad para hacerlo. Cambiando un poco de tema, pero tiene mucho que ver, me imagino, con esta parte fundacional de tu personalidad, es tu interés de mantener distintas editoriales independientes a lo largo de los años. ¿Cómo surge ErgoZoom o la última editorial por la cual estás editando Asterion mm. ahora? A ver, ErgoZoom, fue un... ErgoZoom era ilegal, absolutamente clandestina, los libros que se hicieron fueron ilegales. Eh se publicaban, la idea también era que fueran colectivos, que no fueran individuales, sino que siempre eran como libro-objeto, donde venía mucha gente, no solo un uno o dos, donde la parte de, de, toda, esta, de, de, de toda esta situación de que grupos de talleres, de diferentes talleres, no solo de un solo taller, sino que de muchos talleres que se dan en diferentes lugares de Santiago y los mejores aspectos caían ahí. Entonces había tanto de pobladoras como de los talleres eh, oficiales, entre comillas. Entonces tenía que ver con esta idea del colectivo y, de, y, y un lema, que era, usando lo de León Felipe, eh, ni sola ni pronto, sino con todas y a tiempo. Ese era como el lema. Pero además usábamos una frase de Bosco Parra, que era convertir la miseria en dignidad y por eso que los libros que están hechos con papel de envolver, con la, la menor cantidad de recursos, pero con la mayor belleza y dignidad que se le podía dar a algo. Entonces, convertir la miseria en dignidad. ¿Y la diferencia con Asterión actualmente? Asterión es legal. <risa> se constituyó en los años 90 con un amigo que, era, que, que venía de college un chileno en el exilio, y, y se hizo una editorial legal con todos los papeles, se pagan impuestos, etc. Entonces, es una editorial legal, no es, no es como el Cosum te quiero agradecer por haber venido a este nuevo capítulo del programa y te quiero hacer entrega de un regalo que es el trazado de tu propio <ríe> ah, qué Santiago. Buena. Muy agradecida. Pero, Hoy lo voy a colgar, te... ahora en mi taller, van a ver nomás. A pesar de que soy melepillano, Santiago es la ciudad en la que vivo y es una ciudad que me encanta. Yo no soy de las snob que dicen que odian Santiago. ¿eh? No soy de Snob por eso. Amo Santiago, amo la incoherencia que tiene la enfermedad, que tiene la estética de su enfermedad. Eh, me encanta Santiago porque es incongruente, eh, porque a ratos es irreverente y porque generalmente es más rebelde de lo que cree. Por eso me gusta Santiago, me gusta su espacio, me gusta el psiquiátrico, me gusta la Ramona Parra todavía pintando y porque eh, todavía se puede hacer muchas cosas. Me encanta mi ciudad.